Hola nuevamente, bienvenidos al canal de rose hoy le traemos este hermoso arete, miren qué bello, este hermoso arete, este, este arete yo le he puesto Brenda, eh, su, yo le puse Brenda porque tengo una amiga y más que una amiga, una cliente también, que es ella, ella le fascinan estos colores y le fascinan este tipo de arete. Y hoy le vamos a enseñar cómo elaborar el arete brenda eh, es muy fácil de hacer es igual que la técnica que hicimos que hicimos, eh, ella está en nuestro canal de youtube de del arete que es el mon, el montacero. espero que les guste les voy a dejar aquí en la cajita de suscripción en la cajita que está abajo le voy a dejar los materiales y le voy a enumerar los materiales que vamos a utilizar. Nuestra mesa está prácticamente llena. Ahora vamos a, le voy a decir los materiales que vamos a utilizar para hacer este hermoso arete brenda. Los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar estas bolas. Miren, La que nosotros hicimos del arete montacel era esta bola en madera. Esa bola de madera, eh, se pueden utilizar esas bolas de tamaño más pequeño, claro está. Pero para hacer este arete, este arete me gusta usar, me gusta usar estas. Estas bolas miden aproximadamente, aquí está nuestro medidor, miden 13 13 milímetros, miren esas bolas. Esas bolas miden 13 milímetros, vamos a utilizar, y de esas bolas vamos a utilizar 16 bolas, o sea, 8 bolas por cada arete. Por cada arete vamos a utilizar 8 bolas, vamos a utilizar una media bola, o como se le puede llamar una media chapa, o como se le puede llamar media perla puede ser del color de su preferencia es porque el hilo la va a tapar vamos a hacer esto ya aquí previamente yo la tengo ya pegada y lista y la tengo ya con la base puesta porque yo necesito que esa base esté puesta ya para hacerle el trabajo les recomiendo que usen esta base esta base tiene como un pequeño eh, alguna, eh, tiene un pequeño orificio aquí que para enganchar es fascinante es muy buena para, para poder enganchar esos tipos de trabajo. Como ustedes pueden ver, miren. Tiene ese enganche ahí y es fascinante para hacer eso. Miren cómo queda. ¿Sí? Tenemos dos argollitas laminadas. Estas, la estas argollitas laminadas, traten que cuando ustedes la compren, que se la den de las gruesas. Para que esto, miren. Para que esto no se le vaya a abrir. Si la usan de la que son más delgaditas, estas son más gruesas, más gruesas la, la, la encontré y me gustan para, para hacer ese trabajo. Esas argollitas miden aproximadamente eh, 8 milímetros. Miren ahí, vamos a hacer el miden 8 milímetros. Y tenemos las Daisy que miden 9 milímetros, nuestra Daisy, o falta que es lo que vamos a hacer aquí para poner eso también usted le puede poner lo, lo que usted guste de preferencia todo está a su gusto yo simplemente lo estoy haciendo como como yo lo sé hacer y como me y como me gusta hacerlo entonces aquí vamos a utilizar el memory miren, este es un ya yo tengo el mío previamente cortado ¿Por qué me gusta usar el Memory? Porque el Memory viene con su forma, una forma ya, eh, una forma que no tenemos que darle la forma, es una forma redonda. Y el Memory es bastante fuerte y no tiende con el tiempo a que el arete baje. Hay personas que lo hacen con, con alambre, con, adam, con alambre 22 o con alambre de un calibre mucho más grueso a mí me gusta usar el memory me gusta usar el memory por eso porque tiene su, su, su forma es una forma de spring redonda y no pierde o no pierde como su elasticidad el arete se queda, se queda intacto redondo entonces miren aquí ya yo tengo previamente yo tengo previamente eso ya cortado lo que le iba a decir cuando vamos a, cuando vayamos a cortar el memory miren, el memory es como un spring lo pueden ver. Entonces miren, cuando vayamos a cortar el memory, vamos a buscar la punta del memory. Él tiene un patrón. Miren, miren. Ese es el patrón del memory. Entonces lo que vamos a hacer es abrir un poco el memory y cuando él llegue otra vez a sus a su, a su a su a su círculo, vamos a cortar miren, su punta queda de este lado, ¿verdad? Yo voy a cortar de el otro lado al extremo, aquí. Corto aquí con mi pinza de corte y lo voy a reservar para hacer esto. Ve, ¿Sí? Le voy a explicar de nuevo. Miren, el memory, el memory, no sé qué, no sé um, si tiene otro nombre, pero ese es un alambre de, de, de spring. Es como un spring, es un spring. Tiene su forma original ya. Entonces, yo lo que voy a hacer es, dejo, lo abro un poco, dejo que llegue y, a lo, y aquí está mi punta del memory. Y cuando cierre, yo voy a cortar el otro extremo del memory. O sea, voy a cortar la parte de extremo a extremo para tener esto. ¿Ven? Bien. Aquí está un poco medio abierto porque yo le lo, yo lo hice fuerza para abrir. Entonces, voy a dejar esto por aquí. Tenemos el A6000 para pegar la base y tenemos el f 6000 para pegar el hilo tenemos el alambre aquí miren nuestro alambre de el alambre eh, eh, de, de hilo grueso o alambre para forrar bola es un, un calibre de número 15 y para hacer esto todo todas esas bolas forrarlo por completo yo tomé 13 yardas de hilo yo tomé 13 yardas de hilo aquí tengo mi encendedor para para quemarle las puntitas entonces vamos a trabajar vamos a forrar la bola vamos a forrar la bola y forrar esa para después enseñarle lo que es el ensamble de eso, así que nuestra mesa está llena, vamos a trabajar bien chicos, como les comenté en el video anterior yo voy a poner un poco telete 6000 aquí arriba en toda esa área un poco, voy a reservar y voy a dejar mi bola ahí entonces ahora voy a tomar mi hilo, acuérdense lo que le enseñé si usted no sa si no saben todavía no lo han practicado eh, eh, constantemente lo que pueden hacer es pegar el hilo directamente a la bola y esperar que seque y comenzar a girar entonces como ya yo voy a hacer hacer este yo lo que voy a hacer es que voy a hago un pequeño nudo con las manos ¿Ven? pequeño nudo sin que el hilo se me se me maltrate mucho ni se abra ¿Ven? y voy a hacer esto estoy girando para eso utilizamos mucho la mano te dirán no puedo ver lo que estás haciendo pero ese es el truco de esto aplastar y girar para que quede como en forma para que quede un círculo ¿ven? entonces mi círculo que ya está aquí yo lo voy a, a poner sobre la bola recuerden lo que le dije aplastar un poquito no presionar mucho porque entonces el hilo se el pegamento se va a adherir a sus dedos y entonces cuando ustedes levanten su dedo se va a ir el hilo por completo yo esperé que el pegamento pegue un poquito, acuérdense también si le, di, si le dije si no tienen el F6000 no se modifiquen, usen el marleto usen el OJU eh, si no tienen la jeringa para eh, poner el el, el pegamento eh, utilicen el, el utilicen el marleto directamente, despacio y acuérdense lo que les dije este... Mientras más despacio lo hagan eh, y lo practiquen, eh, su trabajo va a quedar mejor. Y siempre trabajen con materiales claros al principio para que no se le, no se le dañe. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente forrar, ponerle el hilo a la bola y e ir dándole vuelta. Okay, le estoy dando vuelta a mi bola. Aquí le voy a le voy a poner más pegamento. Hasta llegar hasta la parte de abajo. Y vamos a seguir pegando pegamento. Pegándole y dándole toquecitos para, miren. Dándole pequeños toques a nuestra bola. Ya en esa bola casi está previamente lista. Recuerden que tiene que tener el recuerden tener siempre la apertura del orificio hacia arriba. No puede quedar de lado, porque entonces después como lo ponen, como para introducir el memory, se le hace un poco difícil siempre tienen que recordar eso tienen que tener esa ese orificio hacia arriba y, y siempre bien horizontado que quede justamente eh, centrado entonces recuerden lo que le dije despacito despacio y le vamos a dando toque a la bola sin que nuestros dedos se, se llenen de pegamento porque si nuestros dedos se llenan de pegamento se va, cada vez que cada vez que le demos toques a nuestra bola, se va el hilo se va a enganchar en nuestros dedos y se va a ir con nosotros. Entonces ya estoy terminando aquí, miren. Recuerden, ustedes se acuerdan del otro, del montacel, que yo dejé un pequeño, una pequeña abertura. Este lo vamos a tratar de cerrar. Aquí está cerrado casi por completo. Entonces aquí yo voy a tomar mi tijera tengo mi tijera y voy a cortar un poco de lado y voy a cerrar por completo aquí ese pequeño sobrante que me queda ahí lo voy a cortar con la tijera y voy a reservar mi bola, yo voy a reservar la bola ahora porque está mojada y después voy a cortar este pequeño sobrante miren. voy a cortar ese pequeño sobrante y, tam, y le voy a pegar y le voy a con nuestra encendedora a quemar un poco y con la misma encendedora aplastamos miren el está mojado ahora y la bola también está mojada, entonces vamos a reservar y dejar tranquilito ahí hasta que la bola esté seca. Ahora yo voy a hacer esta parte, esta parte con esta media chapa, media media esfera o media o media perla, como les suelen les solemos llamar, es el mismo procedimiento, es el mismo, lo mismo. Solamente que eso lo vamos a llevar hasta aquí atrás. El hilo vamos a llevarlo hasta aquí atrás y después pegarle esto. Entonces, yo voy a tomar mi, mi perla, voy a dejar ahí, voy a pegar pegamento. Y voy a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer esto. Recuerden, utilicé, media, utilicé 13 yardas de hilo para forrar o hilo grueso. Miren, yo acabo de ponerla y lo voy a dejar tranquilito ahí hasta que seque un poco. Y el seco, yo puse un poco de pegamento y vamos a hacer a darle vuelta para que quede totalmente forrado, usted puede usar el, el color de su preferencia Miren, y dándole pequeños toques, o sea, no es que hay que eh, usar mucho la fuerza para esto, para eso tenemos que ser eh, sumamente delicado, porque el hilo tiene que, el, tiene que adherirse al pegamento. Mira, aquí está prácticamente forrada me falta toda esa parte de atrás todavía entonces vamos a ponerle más pegamento y le seguimos poniendo pegamento toda la orilla hasta que se adhiera bien y con delicadeza y al paz y el pasito los hacemos esto miren. Él está aquí arriba Prácticamente, de, miren yo le di la vuelta miren. Y yo le voy a dar a esto Vamos a ponerle más pegamento Todo eso Que quede bien cubierto Y que quede bien fijo Para que nuestro Trabajo se quede más bonito Aquí lo que vamos a hacer es darle dos vueltas más y pegarlo bien para que después no se le vaya de pegar mientras mejor, mientras más pegamento ustedes le pongan, quede maderido, mucho mejor todavía ya que lo que vamos a hacer ahora es pegar, pegar bastante y 6000 para pegar esto aquí ¿miren? después que se este está totalmente cubierto con el con el hilo miren aquí y aplastamos recuerden siempre aplastar okay. aquí ya está bien yo voy a cortar voy a pegar si ustedes quieren lo pueden forrar entero pero yo siempre lo dejo hasta aquí entonces con mi A6000 este que es precisamente para pegar estas piezas que para que no se salgan de eso y, y este tiene mayor fuerza para pegar y para adherir cosas y que duren con más, más tiempo que esta. Entonces, yo voy a cerrar esto por aquí porque ya terminé con el F6000. Y vamos a utilizar: yo voy a utilizar el f 6000 Le voy a pegar mucho pegamento aquí y lo voy a pegar y lo voy a dejar tranquilo hasta que, o sea, hasta que esté totalmente firme por eso ayer yo hice este y lo dejé más o menos secando unas 12 horas eh, para poder trabajar con este entonces ya que todo eso está aquí previamente yo voy a traer mis bolas ¿miren? y la que estaba secando aquí están todas mis bolas la voy a poner aquí y vamos a trabajar con el memory vamos a trabajar con el memory y recuerden lo que le dije del memory para cortar esto solamente tienen que seguir la línea y el patrón del memory si su memory okay, bien, él es un, se enreda bastante eh, recuerden lo que les dije del memory tengan cuidado con el memory porque suele cortar suele eh, adherirse eh, ya me puse con el memory entonces miren aquí está mi forma yo voy a cortar este es mi, mi memory sale aquí yo voy a cortar aquí voy a cortar el patrón justamente aquí de este lado me queda de este lado la punta del memory yo voy a cortar esta parte del memory corto y ahí tengo esta pieza que me sale así no la puedo medir porque no se puede abrir el si la abro miren cómo queda y vuelvo otra vez ¿sí? entonces aquí lo vamos a hacer vamos a entrar por la parte de abajo de las bolas, vamos a entrar. Vamos a entrar a la primera bola. Vamos a poner 8 bolas por, por el memory. Entre en mi bola, la primera bola. Si le da un poquito de, de, de trabajo, eh, traten de hacerlo despacio. Porque acuérdense que ustedes le pusieron pegamento. Siempre la, esta parte hacia arriba. Estoy entrando más bolas y bolas, y seguimos entrando las bolas hasta tener las ocho bolas ya puestas. Miren, aquí déjame quitarme un poquito del sucio de la, del pegamento. Aquí yo tengo mis ocho bolas ya puestas, verdad? En mi, en mi memoria, y mira cómo está en forma de un círculo, que es lo que yo quiero, verdad? En forma de un aro. Entonces, vamos a poner las una las Daisy de ambos lados. Me queda todo ese sobrante de Memory. Solo una Daisy. Vamos a trabajar con una primero. Me queda todo ese sobrante de las Daisy. Entonces, yo lo que voy a hacer es, ya puse una Daisy. Yo voy a cortar hasta aquí, o sea, vamos a buscar el medidor. Yo voy a cortar por lo menos. Hasta aquí. Yo voy a cortar por, por lo menos, por lo menos 5 centímetros. Mira. 5 centímetros de memoria yo voy a cortar esa parte para dejar esta porque yo quiero que me quede bien tensado el memory aquí lo que vamos a hacer es hacer en forma de un de una pequeña barriguita yo voy a cortar esto el memory hay que hacerle mucha fuerza tengan un poco de cuidado con sus ojos cuando vayamos a cortar con la pinza el memory es un, un, un metal grueso con nuestra pinza redonda yo voy a hacer esto él es muy fuerte el memory es un, un, un alambre bastante grueso y voy a hacer esto ven lo que yo hice hice en forma de una miren cómo queda ¿Ven? con esta pinza con la pinza redonda hice esa forma esa forma de barriguita entonces voy a hablar aquí ya está sujeta ya está sujeto, verdad? Mi memory está sujeto aquí. Entonces, yo voy a poner mi otra Daisy. Vamos a buscarla. Vamos a poner eso por aquí que estaba regueroso. Yo voy a poner mi otra Daisy de esta forma y vamos a cortar un poquito. Miren, cortamos solamente un poquito porque ya aquí lo que vamos a hacer es otra barriguita para poderla enganchar aquí. No lo vamos a hacer así directamente, no podemos hacerlo. O sea, entrarlo así, no, no podemos. Simplemente cortamos. Cortamos un poco, le dije que esto es bastante grueso. Y cuidado con sus ojos cuando corten así. Aquí lo que voy a hacer es... Bien, como ya corté, aquí lo que vamos a hacer es esto ténselo, ténsenlo bien que quede bien firme, tensado y voy a, a hacia abajo ¿ven? hacer esto como en forma de un enganche y voy a tomar mi enganche y me voy a pasar al otro memoria ¿lo pueden ver? miren hace mi enganche, hacerlo en forma de enganche aquí con la pinza redonda, ya no vamos a soltar la pinza de corte Vamos a hacer esto. Con nuestra pinza redonda. Vamos a agarrar nuestra punta del memory. Que está enganchada. Y vamos a cerrarla. ¿miren? Haciendo solamente este movimiento. Haciendo este movimiento hasta que ya cierre. ¿miren? Cerró. Entonces. Ahora con nuestra pinza plana vamos a tomar estas, nuestra pinza plana y nuestra pinza redonda, vamos a abrir nuestras algollas, ponemos otra aquí y nos vamos a colocar, miren, ven que queda como en forma de un enganche. Entonces ponemos esta pinza, ponemos esta, la entramos aquí y la vamos a cerrar nuevamente, haciendo así haciendo fuerza de un lado para otro se so, tienen que utilizar mucho las manos y cerramos nuestras cerramos nuestras algollas entonces tomamos la argolla que está debajo la vamos a subir hacia arriba y la vamos a abrir como le mostré en la primera abrimos un poco, no mucho y vamos a colocar ya nuestro trabajo está casi previamente terminado nuestra de verde prenda y vamos a colocar aquí y le entramos ahora hacemos lo mismo ven si abrimos así se va a maltratar la argolla pero si abrimos prácticamente hacia arriba de nosotros otra vez con un pequeño toque podemos cerrar, ven, la cerramos y aplazamos con nuestra pinza. Miren qué bello quedó, ya está, ya está práctica, ya está listo, es muy fácil de hacer, simplemente nos toma un poco de tiempo, eh, como todo lo que hacemos, no, toco, no toma un poco de tiempo eh, forrar todas las bolas, por eso yo eh, adelanté varios pasos. Y este es nuestro bello hermosa Brenda. Chicas, por favor, regálenme un like. Este, suscríbanse a nuestro canal para seguir subiendo más videos. Y para que sigan apoyando nuestro canal. Eh, gracias a todas esas chicas que se acercaron al encuentro que tuvimos en Galería 360. Para mí fue un placer eh, conocerlas. Gracias Lady por la, inici la iniciativa. Sé que estás viendo. Sé que vas a ver este video. Este, para mí es un placer cuando ustedes me mandan todas esas fotos de los, de los aretes que hacemos y de los aretes que yo subo a, al canal de youtube ya saben chicas suscríbanse al canal regálenme un like si también desean adquirir nuestras piezas ya elaboradas eh, pueden escribirme por DM o pueden escribirme por el, por el rincón de Rosa en Instagram y se hacemos y se la hacemos llegar a toda parte del mundo eh, nos vemos pronto gracias por el apoyo y quiero que me envíen fotos me envían me envían las fotos de los aretes eh, que hemos eh, que hicimos hoy en nuestro canal de youtube el arete prenda gracias a todas